Buenas tardes, señorías. Me gustaría empezar la intervención de hoy echando la vista hacia atrás y recordando que en agosto de 2011 ustedes aprobaron una modificación del artículo 135 de la Constitución, que en su apartado tercero establece la prioridad del pago de la deuda sobre cualquier otro, cualquier otro gasto. Esa reforma de la Constitución se hizo a instancias de poderes extranjeros no refrendados democráticamente por la ciudadanía. Quienes se aliaron para modificar el artículo 135 de la Constitución son hoy aliados para dar continuidad a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera y serán este fin de semana aliados para investir como presidente al señor Mariano Rajoy. Señores, señores del Partido Popular y del Partido Socialista, se sientan ustedes en lados opuestos del hemiciclo, pero representan fundamentalmente lo mismo. Son ustedes fundamentalmente lo mismo. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en septiembre del 2012, es el desarrollo legislativo del reformado artículo 135. Esta ley establece un déficit estructural de las cuentas públicas cero. A pesar de que la Unión Europea permite un déficit estructural de hasta el 0,5% del PIB. Ustedes lo han limitado al cero, son ustedes alumnos aventajados de la austeridad. La ley también establece un principio de estabilidad presupuestaria increíblemente rígido, que no toma en cuenta la dotación de bienes y servicios del Estado, que no se adapta al momento del ciclo económico en el que estamos y que no concreta su adaptación a una situación de emergencia social como la que vivimos. La misma ley establece una regla de gasto que impide a nuestros ayuntamientos que utilicen el remanente de tesorería cuando están en situación de superávit en atender a las necesidades de su gente y tienen que gastarlo obligatoriamente en el pago de la deuda. La ley establece también, como saben, la regla de la deuda, que antepone su pago a cualquier otro tipo de gasto social. Además, la ley ataca fundamentalmente la autonomía de las comunidades autónomas y de las corporaciones municipales. Adopta mecanismos de sanción y de intervención que están totalmente en contra de lo establecido por la Constitución. Las políticas de austeridad afectan muy negativamente al sostenimiento del Estado y de los servicios públicos que éste presta, así como del conjunto de la economía. Cada vez que ustedes recortan y aplican políticas de ajuste, esto se nota en el bolsillo de las ciudadanas y ciudadanos que pueden gastar menos, deprimiendo más el consumo, deprimiendo la demanda interna y afectando, por lo tanto, a la capacidad de recaudación del Estado. lo cual hace a su vez que sean necesarios nuevos recortes y nuevos ajustes en una espiral descendente que no termina nunca. El problema de la sostenibilidad de las administraciones públicas no son los servicios públicos, sino que es el rescate bancario, son las reformas fiscales regresivas, es la corrupción y es el fraude fiscal. El rescate bancario, solamente la factura de Bankia, nos ha costado a todos los ciudadanos y ciudadanas 22.424 millones de euros. Los señores del Partido Popular han acometido en los últimos años reformas regresivas sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades. La factura de la corrupción se eleva a 48.000 millones de euros al año, según la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. El fraude fiscal entre 2008 y 2014 se situó en 253.558 millones de euros, según el Sindicato de Inspectores de Hacienda. Y según el mismo sindicato, el importe del patrimonio de los españoles en paraísos fiscales se sitúa por encima de los 160.000 millones de euros. El problema para la sostenibilidad de las administraciones públicas, por lo tanto, no son los servicios públicos. El problema no son los derechos sociales reconocidos en la Constitución. No, el problema fundamental para el sostenimiento de las administraciones públicas son ustedes, son ustedes y su gestión. No solamente puede analizarse... La estabilidad presupuestaria desde el lado del gasto también debe hacerlo desde el lado de los ingresos. Un Gobierno responsable perseguiría el fraude fiscal. Un Gobierno responsable haría una reforma fiscal progresiva que hiciera que los que más tienen se abrocharan un poquito el cinturón. Su Gobierno, en cambio, lo que ha hecho es cargar todo el peso de los ajustes sobre las espaldas de quienes menos tienen, provocando unos niveles de desigualdad y de pobreza extremos. Atiendan a los datos, señorías, que esto les interesa. Más de 13,3 millones de personas, un 28,6% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Según datos de 2015, un 1% de la población acapara tanta riqueza como el 80% que menos tiene. España es el estado de la OCDE, en el que más ha crecido la desigualdad durante los años de crisis, tan solo por detrás de Chipre. Ustedes han rechazado todas nuestras propuestas. La semana pasada rechazaron en el Congreso todas nuestras enmiendas parciales y también la enmienda a la totalidad. Han rechazado ustedes cualquier posibilidad de negociar, cualquier posibilidad de flexibilizar el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, Sostenimiento y Sostenibilidad Financiera. Por lo tanto, quiero decirles que es necesario un Gobierno que esté al servicio de su país y de su gente. Es necesario un Gobierno que sea más sensible a las necesidades de su pueblo que a los intereses de los más poderosos. Señores del Partido Popular, podemos medir en miles de millones de euros la factura de la corrupción. Podemos medir en miles de millones de euros los recortes que ustedes han acometido. Pero el sufrimiento y el daño que ustedes le han causado a nuestro pueblo no tiene medida. No tiene medida y no tiene perdón. No tienen ustedes perdón. Gracias. Muchas gracias, senador Martínez Ruiz. Para el turno en